Saludos y bienvenidos a este video tutorial de khm.org en el cual vamos a realizar un ejercicio de optimización con Python eh, empleando para ello una de sus herramientas como es Biomo. Dentro de Python existen diversos programas que nos permiten optimizar. Eh, podemos destacar, de acuerdo a la bibliografía, los que se muestran ahí. CVXopt, que fue desarrollado por Andersen Daly-Vandenberghe, que emplea notación matricial para llevar a cabo la, la resolución de problemas de carácter lineal o problemas de carácter no lineal, de eh, programación lineal mixta, etc. Y eh, bueno, para ello emplea resolución, o sea, emplea eh, notación matricial. Tendríamos a continuación ULP, que es un programa que es, trabaja únicamente en lenguaje de Python, resuelve únicamente problemas de programación lineal. Y se obtienen muy buenos resultados. Tendríamos OpenOpt, que se comunica con más de 30 solvers diferentes y también nos va a poder dar muy buenos resultados eh, en ejercicios de programación incluso no lineal. Y finalmente tendríamos Piomo. Piomo ha sido desarrollado por Cooper, una compañía que depende del gobierno de Estados Unidos mediante su filial Sandia National Laboratories y permite la formulación de modelos algebraicos en lenguaje de Python. Para este ejercicio vamos a realizar, eh, hemos decidido emplear Piomo porque se comunica con los principales solvers, Ampel, GLPK, BURO, BCPLES, CBC o PIO. Es una programación en Python pero es parecida a la que se tiene con Ampel y GAMS y por tanto nos va a ser familiar como se puede ver en otros videotutoriales. Luego Piomo tiene otra ventaja que es open source y, por supuesto, es gratuito, como bastantes de las aplicaciones de, de Python. Y, bueno, está bien documentado, es un paquete gratuito con licencia BSD. Y luego, eh, otra de las grandes ventajas es que permite adaptarse muy fácilmente al modelado de problemas de ingeniería química. Sin más dilación, vamos a realizar el problema. El problema que se va a realizar es un problema de transporte, que ya se ha realizado previamente con GAMS, pero que bueno, para recordar un poquito en qué consistía, el problema eh, va de un empresario que tiene una serie de plantas, que aquí están marcadas con, con las estrellas amarillas, y este empresario envía eh, su producto a una serie de mercados que reclaman ese producto. ¿Qué pasa? Que al no hacerse de manera óptima, el empresario tiene que cubrir todas las rutas que se ve que están apareciendo en, en la pantalla. Entonces, al no hacerlo de la mejor manera posible, el empresario está perdiendo dinero porque, tal y como muestra esta tabla, eh, existe un coste asociado a transportar cada unidad de producto de una planta a un mercado y eh, ese precio, ese coste, va a depender tanto de las unidades que se envíen como de la distancia entre las diferentes plantas y los diferentes mercados. Asimismo, eh, podemos observar aquí una columna donde aparece la producción máxima, que es la máxima producción que una planta puede, puede hacer, y la última fila que corresponde a la demanda, que es la, la mínima demanda que eh, estos mercados necesitan satisfacer. Entonces, eh, el problema, aparte de la función objetivo, que consiste en minimizar los costes de transporte, eligiendo las rutas óptimas para transportar unidades del producto desde las plantas y los mercados, Va a tener además dos ecuaciones más, una correspondiente a la máxima producción que se puede hacer en cada planta y otra correspondiente a la mínima demanda que se ha de satisfacer en cada uno de los mercados. Bien, para realizar el ejercicio abrimos el ePython Notebook de Anaconda y nos, abre, nos abrirá una ventana eh, que es de este estilo. Entonces aquí eh, iremos escribiendo las diferentes eh, sentencias que, que se han de escribir en Piomo. Entonces en primer lugar hay que llamar al, al programa al programa Piomo, que lo habremos descargado ante, anteriormente, ¿no? Entre la sentencia from cooper.piomo import y ponemos el asterisco que indica que hay que, que importa todos los archivos que haya en el archivo cooper.py. luego escribimos eh, hay que definir el modelo en este caso vamos a definirlo como modelo abstracto abstract model ya que esto eh, nos va a ser nos indica que el, todo lo que definamos como model eh, en este archivo que estoy escribiendo aquí vendrán incluidas las ecuaciones y los datos vendrán en un archivo aparte lo cual está muy bien porque nos permite eh, emplear las mismas ecuaciones para otros problemas sin eh, afectar a, a cómo hayamos escrito las ecuaciones. Entonces definimos el modelo como abstracto y entonces empezamos a definir eh, parámetros, sets, variables, etcétera. En primer lugar, eh, hay que definir los sets. A diferencia de GANS, por ejemplo, aquí escribimos por ejemplo model, refiriéndonos a qué es el modelo del punto de lo que queramos, en este caso por ejemplo plantas y le decimos que es un set y lo dejamos eh, con el paréntesis vacío. No le indicamos los, los datos a los que corresponde ese set, ya que como he dicho eso aparecerá en, en otro archivo. De la misma manera hay otro set que es para los mercados, model.mercados que también lo definimos como un set y con el paréntesis. Por otra parte tendríamos los valores que están relacionados de producción máxima y demanda mínima que están relacionados con los sets entonces estos valores se escriben en la tabla de datos pero hay que hay que en esa, perdón, en el archivo de datos pero hay que decirle al, al al programa que se trata de un parámetro entonces le ponemos que es model por ejemplo para la producción decimos que es un parámetro que se escribe para y ahora, entre paréntesis, le ponemos que eh, model.producción depende de la, es la producción más allá de las plantas. Por tanto, ponemos que es model.plantas. Cerramos el paréntesis. Hacemos lo mismo con la demanda. Model.demanda es también un parámetro, pero en este caso depende de model.mercados. Cerramos el paréntesis. Este parámetro, que son los costes, que es la, la tabla en la cual aparecen las distancias entre las, entre las plantas y los mercados. Entonces también sería un parámetro, y este parámetro depende de dos tipos de sets, de plantas y mercados. Por tanto, se le indica que se depende de model.plantas y de model.mercados. Y cerramos el paréntesis. Ahora sí, ya no hay más parámetros, tan solo queda definir las variables, que las llamaríamos model.unidades, recordemos que model es, ponemos aquí porque aquí lo hemos definido como model, eh, las unidades que van de una planta a otra, entonces estas son las variables que queremos calcular y las llamamos var. Y entonces le ponemos que dependen de model.plantas, de model.mercados, he puesto aquí la coma. Y le podemos indicar cómo queremos que sean estas variables. En este caso, ponemos que es within igual non-negative reals. También aquí se puede poner que sean binarias, que sean booleanas, pero en este caso, como son unidades de reales de que van de una planta a un mercado, pues le ponemos que nos, los valores que vaya a dar el programa a, a esta variable sean valores reales más negativos. Y bueno, ya tenemos definido todos los sets, parámetros y variables que tiene el problema, y entonces pasaríamos a definir las ecuaciones. ¿Cómo se definen las ecuaciones en Piomo? Bueno, pues escribimos DEF y nos inventamos un nombre. Por ejemplo, la primera ecuación que va a ser la del coste, la que queremos, eh, la que queremos optimizar, pues vamos a a llamar coste total, por ejemplo. El coste total depende del modelo, model y le ponemos dos puntos. Bien. Eh, entonces... Ahora aquí escribimos RETARD que sirve y detrás RETARD escribimos la ecuación del, del ejercicio. Entonces, la ecuación es que el sumatorio de model.costes que los costes por las unidades es lo que vemos que es hacer lo mínimo, ¿no? Entonces, los costes, model.costes, vemos que depende de las plantas y los mercados, ¿no? Pues para no escribir todo esto, podemos poner en, el, por ejemplo, n e i. Cerramos el, uy, cerramos el corchete y esto multiplicado por eh, model.unidades que depende de n y, y también depende de i. Para for, para todas las plantas y para todos los mercados, por tanto, for n y model.plantas y for i y, y model.mercados, cerramos el paréntesis y esta sería la ecuación que el, pro, el, el programa tiene que, eh, que minimizar. Finalmente, para terminar de definir una ecuación, hay que definir una línea más en la cual, eh, a la, cuando se obtengan los resultados, eh, el valor numérico de, de esta ecuación se ha de nombrar de alguna manera. Entonces, para ello se escribe mod del punto, por ejemplo, coste final. Aquí podría poner el coste que quisiera. Entonces aquí le decimos al programa que es la función objetivo. Y además se le dice que la ecuación que es la función objetivo... Entre el paréntesis ponemos rule y ponemos el nombre que le hemos puesto, que era coste total. Es decir, coste total, el programa con la sentencia objective rule igual a coste total entiende que la función objetivo es esta, la que haya que minimizar, maximizar, etc. Y eh, escribiendo aquí model coste final lo que hacemos es indicarle al programa que cuando nos dé el resultado el valor numérico va a aparecer referenciado a, a la sentencia model coste final. Bien, aparte de lo anterior, existen dos, dos líneas más, que son, o sea, dos ecuaciones más, que son la de la mínima demanda y la de la máxima producción. Entonces, las se definen de la misma manera. Entonces, voy a intentar hacerlo lo más rápido posible, ¿no? Definimos la mínima demanda, que también depende del modelo y, además, depende de, eh, de cada uno de los mercados. ¿De acuerdo? La mínima demanda de cada uno de los mercados. Entonces, aquí, donde pone mercado, podría poner yo cualquier palabra. La que quisiera, siempre y cuando que luego en las ecuaciones, lo que dependa de mercado, eh, haga referencia a la palabra que yo ponga aquí. Entonces, ahora aquí escribiríamos la ecuación. es return, es el sumatorio de todo lo que le llega a, las a cada una de las plantas tiene que ser mayor que la mínima demanda que la planta requiere. Entonces es el sumatorio, oh ya, pondré, el sumatorio de model.unidades que depende de i y, y de mercado, que esta es la palabra que os decía que podía ser la que fuera, porque model unidades depende de plantas y mercados, por eso se ponen aquí dos parámetros. Entonces el sumatorio de i mercado for i in model punto plantas y esto tiene que ser mayor o igual que model punto demanda de cada uno de los eh, mercados para los mercados bien y ponemos finalmente la, la, una línea que es similar a, a la de la función objetivo solo que ahora hay que decirle que esto es una restricción entonces model por ejemplo demanda constraint le decimos que es una restricción escribiendo aquí constraint sea un valor numérico venido referenciado al final la demanda constraint entonces constraint le decimos que es eh, depende de model.mercado hay que decirle de lo que depende con esto ya entiende el programa que cada vez que aparece la palabra mercado se está refiriendo a model mercados model.mercados y eh, hay que decirle que es esta ecuación hace referencia a la que hemos nombrado aquí como mínima demanda. Rule Min demanda. A a y otra ecuación que es similar, pero en este caso para la producción máxima. Entonces, pues sería Max producción, depende del model de planta, por ejemplo. Si vemos retagón, eso es sumatorio. De que las unidades que le lleguen a cada uno salgan de cada una de las plantas tiene que ser menor o igual que la capacidad máxima de las plantas yes. es, model depende de cada planta porque aquí he puesto planta como podría haber puesto cualquier otra cosa model planta i, por ejemplo bueno voy a cambiar de letra por si acaso para que no haya dudas for j y model.mercados, y esto tiene que ser, vaya, debe ser menor o igual que model.producción que depende de la planta. Y ahora, pues seguimos lo mismo: model está la product constraint, por ejemplo. Y le decimos que es una restricción que depende de model.plantas y con rule le decimos que es la ecuación de max. Y con esto ya tendríamos escrito las ecuaciones del programa. Vendríamos aquí y lo guardaríamos y aquí, si pinchamos aquí, pues le podemos cambiar el nombre. Por ejemplo, vamos a poner... Eh, transporte o oh, no es otro nombre más original hm transporte y lo guardamos una vez se han escrito las el, las el conjunto de ecuaciones los datos se escriben en un archivo diferente en este caso los datos se han escrito en un programa que se llama sublime text se pueden escribir en, en cualquier editor de texto pero bueno yo he empleado este porque es una versión gratuita y bueno, funciona, es un programa pues, que está muy bien, es muy completo. Entonces la nomenclatura a seguir es, se escribe set, escribimos el nombre de los sets, por ejemplo plantas, se escribe dos puntos igual y se escriben los sets separados por un espacio. Se podrían separar también por intros. Y escribimos al final punto y coma, los mercados se escriben igual. Luego para los parámetros, ahí ponemos dos puntos, set ojo que atentos a esto que nos llevan. Escribimos también al final el nombre del parámetro que habíamos definido anteriormente en el conjunto de las ecuaciones. Ponemos dos puntos igual y entonces hacemos, en este caso, yo he, he hecho dos columnas. Una con el nombre de, de las plantas que dependen de la producción, con el valor del parámetro. Y al final se pone punto y coma y para la demanda se hace exactamente igual. Y para los costes, que es el otro dato que se tiene que introducir, pues se hace una tablita. Que es como similar a la que se ha hecho en GAMS. Y bueno, únicamente teniendo en cuenta los puntos y comas y los dos puntos ir igual, pues se escribe de esta manera. Entonces este archivo lo guardamos. Yo lo tengo aquí guardado como transportation.dat. Pues se guarda. Y ahora nos queda simplemente ejecutar el programa. Para ello abrimos un command prompt de Windows. Y eh, nos vamos a la carpeta donde tengamos instalado tanto el programa como... Eh, el programa el piomo programa como anaconda y entonces lo ejecutamos mediante la siguiente sentencia piomo escribimos el nombre del, del archivo donde estaban las ecuaciones que era khm-transporte.py que es como se descarga como un archivo de python de py y luego dejamos un espacio y escribimos el nombre del archivo que tiene que estar también guardado en esa carpeta con los datos como transportation.gr entonces, eh, pulsamos intro y si no me he equivocado, pues ahí está. Aplica el solver, encuentra una solución, dice que es feasible, nos aparece el valor y eh, nos dice que existe un archivo con los resultados eh, que han encontrado, que se llama results.yml. Bien, este archivo se encuentra dentro de la carpeta de Anaconda. Aquí lo tenemos y este archivo se puede abrir con eh, un editor de texto, por ejemplo, y Entonces, en este programa encontramos las soluciones, encontramos cuánto el coste final, lo que hemos dicho que aparece referenciado al coste final, no aparece referenciado a, a cómo habíamos definido la ecuación, sino como le habíamos dicho el valor numérico, cuántas unidades van de cada una de las plantas a cada uno de los mercados. Muchas gracias por su atención, esperamos que este video tutorial les haya servido de ayuda. Si tienen alguna duda, pónganse en contacto a través de con nosotros a través de las redes sociales o a través del correo. Y nada, muchas gracias por su atención de nuevo y un saludo.